Estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes, y de inmediato hablamos del torneo superior de San Francisco de Macorís. ¿Sabes que Antes de hablar del torneo me gustaría destacar a Pedro Payano, que otra vez el joven hijo de mi amigo Pedro, con el mismo nombre y apellido, pues trabajó con los Rangers de Texas este fin de semana, donde pudo hacer un papel de cinco entradas y un tercio, cuatro boletos, ponchó a cuatro, salió sin decisión y Pedro sigue teniendo tremendo, Tremendo brazo, metiendo el brazo con los Rangers en sus dos presentaciones eh, de manera consecutiva, desde que fue subido por segunda ocasión la semana pasada. ¡Qué muy bien, bien está. Muy bien la participación. Tremendo. Otro Franco Macorizano. ¿Sabe que el empresario Enrique, Enrique González, que estuvo compartiendo con nosotros ayer como accionista y patrocinador del equipo de fútbol, con su producto Agua María, eh, conversaba conmigo y me decía... Que el otro día mencionando los nombres no teníamos a Luis Daniel Y realmente Luis Daniel que está en triple A, que es de los gigantes, tremenda defensa Y que ha tenido años importantes a la ofensiva Esperamos que también él sea otro de los que se ha subido al béisbol grande Señores, ayer nos levantamos con la mala noticia Terrible noticia, porque a pesar de no ser lo peor, fue muy mala El, el atraco que fue víctima, Eddy Guizarri, jugador de baloncesto en el torneo barrial del Club Santa Ana y jugador que ahora mismo está jugando con el San Martín de Porres en el torneo superior con refuerzos. Eddy, que estaba trabajando la noche del sábado en su vehículo un Kia eh, K5, me parece para la marca de su vehículo, eh, nos vimos como a las 10 de la noche y yo le dije, textualmente, cuídate mucho, porque él estaba haciendo eh, haciendo el servicio de taxi, cuídate mucho realmente porque la delincuencia, oye, me te estoy diciendo que eso fue a las 10 y media de la noche por ahí, ese tipo de trabajo en este país es un poquito complicado más que en otro, no hay problema, bueno, nos despedimos. Cuando amanece ayer nos dan la mala noticia de que, alguien lo atracó, se hizo pasar por un, un cliente, un cliente, un pasajero, fuera, lo llevaron fuera de la ciudad, viaje a Tenares, La Vega, por ahí se fueron y terminaron amarrándolo y quitándole todo, el vehículo, eh, todas sus pertenencias, gracias al todopoderoso dentro de todo lo malo, él se encuentra físicamente bien. Hoy, de hecho, se encuentra camino a Santo Domingo, junto al licenciado Luis Miguel Lara, quien ha sido nuestra mano derecha en el torneo y en los eventos del, del Santa Ana, como abogado para tratar de diligenciar todo lo relacionado al vehículo. Se lo robaron. Lore, esto es país de, de... Oye. Estamos con Eddie. Cualquier situación, cualquier cosa que podamos hacer para ayudarle, cualquier cosa que podamos hacer para identificar a la persona. Creo que estamos en todo el vehículo de Eddie, que lo conoce, por favor, hacer un uso de correr la voz para que su vehículo por lo menos pueda aparecer y que él pueda continuar haciendo su trabajo más adelante. Así es, lamentable situación. Esperemos entonces que todo se resuelva rápido. Amén. Vamos a hablar del torneo de baloncesto. ¿Qué pasó el pasado Viernes. Así es, el pasado viernes, en la segunda cartelera del torneo barrial, del torneo superior de San Francisco de Macorís, a primera hora el Club Máximo Gómez derrotó, derrotó 86 por 81 al combinado del Club San Martín. Ahí vemos la imagen eh, y reitera Junior, que es la segunda derrota. Selvogi. Para el Club San Martín en lo que va del torneo. De por Selvogi. el Club Máximo Gómez, el refuerzo norteamericano Tyler Tyson. Con 23 puntos, nueve oh. rebotes y dos asistencias. Jesús López, el mejor del mundo, como, te lo, te como él dice. Desde la banca con 16 puntos, 3 rebotes y tres asistencias. Eh, ese fue el día que regresó, que aquí estábamos hablando de eso. Sí. Entró a la cancha y tuvo una actuación destacada de 16 puntos. Y contento que, contento que estaba el hombre. Oh, pero ven acá, cualquiera. Y más contento <risa> debe estar Máximo Gómez, porque con esos 16 puntos de Jesús, le basta y sobró para ganar por 5 Así es. Quítale los 16 de Jesús y dime cómo pasaba el juego. Así es. También destaca a Junior la buena Por eso participación. Por dice, dice La buena participación de Dibley Agramonte, que ha claro. 9 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Y el capitán de Máximo Gómez, Aneudi Morel, y el también refuerzo, Philip Carr, encestaron se 10 puntos cada uno. Aneudi está muy bien, también está bien ah, el caso de Dibley. Ese equipo está bien. Ellos acaban de realizar un movimiento eh, después de los primeros dos partidos le dieron visa al pasaporte al americano cómo se llama yo no me aprendí el nombre cómo se llamaba que usted no, mencionó ahí que se Phillip Carr. ese se fue ya ese debe estar comiendo caliente hoy en su casa <risa> me imagino que fue el grande el chiquito no lo ha votado sí no pero además el pequeño es un jugador bueno, pues tampoco hizo, ellos no, ellos no han informado a quién fue que despidieron. Lo que es que se la miraron a uno. Hay uno que está comiendo caliente. Si yo fuese el gerente, hubiese sido el grande. Porque estamos hablando de que, el, el, además, que el otro refuerzo viene a Cestar 23, tener su mejor partido y poder desahogar muy bien esa posición 1-2 del equipo de Máximo Gómez. Vamos Así a ver es. qué pasa. Destacar también por el Cruz San Martín la buena participación de Carlos Rivera con 25 puntos y 11 rebotes. El refuerzo. Así es, Carlos Rivera. 28 y 25, dos partidos. Así es. Y Pedro Ariel Núñez, Pedro Ariel Martínez, con 10 puntos y 12 rebotes. Ese ya también está comiendo caliente. También. Pedro Ariel Martínez, usted dice. Sí. Ese está comiendo caliente en su casa desde ayer, porque anoche aterrizó Terrin Chano. Para los que critican a Isaías y, y se la pasan haciendo chistes, eh, chistes de mal gusto en, en los diferentes... Eh, ¿Cómo llama esto? En Chat. los chats de Whatsapp Y todas las redes sociales y eso Hay fanáticos que le lucen pero hay otros que no No, porque el fanático está para eso Realmente, pero Pero a veces A veces Bueno, también ellos saben a quién se lo hacen Se lo hacen a Isaías y, y se burlan así eh, Del trabajo Que a veces no saben qué tanto hay que hacer Para lograr para lograr aglutinar un, un, ese equipo, manejar, es, no es fácil. Eh, pero sí, ahí anoche, bueno, desde el viernes ya habíamos conversado, ya estaba contratado Terence Shannon. Desde el principio del torneo nosotros habíamos hablado que esa era una de las posibilidades que teníamos eh, y lo descartamos luego cuando Shannon se tenía que ir a Orlando. Y ahora Isaías tiene a Terry Shannon, una tremenda pieza que yo entiendo debe cambiarle completamente el estilo de juego de San Martín. Así es, y yo te comentaba, Juno, cuando estábamos en la pausa, que es lo mismo aquí con los indios. Con los indios. En y la esta temporada era, y este 2017. Jugó también con el San Vicente en el 17. Jugó con San Vicente. Primero jugó con San Vicente y luego vino con los indios. De hecho, ese es uno de los jugadores... De más edad que se mantiene físicamente En perfectas condiciones Es un tipo es. De posición 3 natural Que ya juega de 4 Porque ha perdido algunas habilidades Pero Terence Shannon cuando el torneo de, de Puerto Rico era un torneo De verdad Una vaina impensable Para que un dominicano fuera de que Y que el en punto para Puerto Rico Eso no se veía antes Porque el mejor dominicano en Puerto Rico Que era Franklin Webster otra gran figura del anciano dominicano. Sí, en Estados Unidos. En todos los lados. El duende. Eh, Inchano estaba encetando 30 en Puerto Rico. Tipo duro, tipo duro. El primer equipo que lo trajo en la LNB fue Puerto Plata. Los, los huracanes. Eh, los marineros, huracanes, después ese equipo. Chaterinchano tiene 37 años, viejo. ¿Tú crees que estamos hablando también de...? 37, no es fácil, lo que pasa es que él practica bien, se mantiene en muy buenas condiciones y yo estoy convencido de que ese muchacho, ese caballero, le va a cambiar el rostro a San Martín. Vayan esta noche a ver ese refuerzo, ¿eh? vayan a ver ese partido, a primera hora por cierto. Así es. Santa Ana, San Martín, 2 y 0, 0 y 2, pero repito, yo estoy muy contento porque independientemente de que somos rivales en la cancha, Isaías si es un hermano mío. Y lejos de burlarme y de querer el mal para él y su equipo San Martín, yo quiero que a él le vaya bien. Es un joven que trabaja muchísimo, que es serio, que tiene muchas responsabilidades como ingeniero civil, además, y que dedica su tiempo, un tiempo valioso, al baloncesto de San Francisco. Un tiempo que anteriormente, en casi la totalidad, las personas que están al, estaban al frente de los equipos, no eran 100% confiables. Isaías es un tipo confiable. Independientemente del resultado de la cancha, que el fanático eh, se desespera, se pone loco, comienza a escribir de todo. Isaías es un tipo serio y confiable. Y ese movimiento que acaba de realizar demuestra que la intención de San Martín no es quedarse con los chelitos que van a la aquí. Así es. es Invertirlo. ¿Sabes qué es lo malo? Que hoy no va a estar Eddie Guizarri, porque como te dije temprano, Eddie se encuentra viajando a Santo Domingo para tratar de hacer todas sus diligencias pertinentes y conseguir su vehículo de nuevo que fue atracado el pasado sábado. Así es. Junior, entonces pasando a otras informaciones, hay que hablar también sobre el segundo partido del pasado viernes, donde el Club Santana venció al Club Duarte con un marcador de 73 por 69. Fue un buen partido. En realidad fue un buen juego, a pesar de que en algún momento ese partido estaba de 17 en el último cuarto. Sí, terminó cerrado. Terminó, terminó muy cerrado, de terminó cuatro de 4, pero el tiro está para empatar, hizo el Duarte. Fue un buen partido. Y destacar también, Junior, la buena participación otra vez del refuerzo Kennedy Jones, que anotó 24 puntos, 6 rebotes y otorgó 5 asistencias en la victoria del club. ¿Y Santana. el otro? ¿tú, ¿Tú sabes lo que hizo el otro? Sí, el otro, Jonathan Horton. También aportó con 12 puntos a los y duarte, 23 Y lo botes. desapareció de la cancha, a los dos. Le tomó 23 rebotes y le dio 8 tapones. ¿Cuáles son los grandes que hay aquí? <ríe> tan, tan, por aquí, tan, tan, tan, no le pueden tirar a ese. Y después de que terminó el juego, me pasaron por el lado, y dijo, por tres, y vainas, es por cuatro. Por eso que no se puede dar chance. Por eso que no se puede dar chance, Carlos. Pero perder, Y luego estaba de 17. Y terminó de 4 y me dijeron... Eh, Pero si usted pierde si usted pierde de 30 y pierde de un punto no pierde, como que Hay que ganarle de 70 para que no estén hablando. <risa> no creo en esa vaina. De, de, Destacar de, de, de. también, una la buena Pero fue un buen partido. Ellos tienen un refuerzo cubano que es un tremendo tipo defensivo. Piñeiro. Tienen a Pullita Néstor Contreras, que hizo trabajazo. Pullita ha tenido un buen torneo. Furcal, Kelvin, Furcal. ¡Qué bien ha estado este joven! Joven... Estamos hablando de un muchacho de menos de 25 años. Qué bien está ese muchacho. Así es. Los indios de San Francisco de Macorís tienen ese talento. Y usted sabe que él es de Santa Ana para el próximo año. Jugador nativo de Santa Ana. Kelvin Furcal. Si no es que lo debaratan de nuevo el draft, tenemos que cogerlo de nuevo porque eso puede pasar. Tenemos dos años con ese relajo. Si no es que se debarate el draft, en este programa, usted estaba aquí, claro. se cogió a Kelvin Furcal para Santana, si no es que lo de Barata lo hacemos de nuevo. Cogemos otro, pero pero yo creo que es el de nosotros. Muy bien. Y destacar también y una la buena participación de José Luis Minaya. Lolo Lolo contestó 11 puntos en la victoria del Club Santana. Es un tremendo jugador. Sí. El Policía tuvo 11 también, Luis de Vares tuvo un juego defensivamente muy Con 11 bien. 11 también. Richard, el equipo se ha visto bien, pero vuelvo al Máximo Gómez, también ellos anuncian el refuerzo Gary Johnson, es una buena adquisición conozco ese refuerzo, muy buen muy, muy buen atleta, 6'6", 6'7", estatura, puede jugar de frente al aro con facilidad. Y bueno, tomando en cuenta que ellos tienen a Luis Nelson Ferreira, uno de los mejores jugadores eh, altos, cuatro mejor dicho, de la liga, por muchos años, yo pienso que el movimiento es acertado, muy acertado, Máximo Gómez. Me lo dijo Trinidad el, ese día, vamos a mejorar, vamos a cambiar, me dijo Trinidad. Si esos cheles están presentes ahí, olvídate de eso, que vamos a tener un tremendo torneo. Máximo Gómez con Gary Johnson, el Club San Martín con Terence Shannon. Esta noche, por lo menos oficialmente, esos dos van a estar de debutando hoy. Obviamente, Santa Ana va a tener sus mismos dos refuerzos que esperamos seguir con ellos muchos días, muchos, mucho tiempo. Y el Club Duarte, a pesar de que en el medio tiempo del juego contra nosotros, escuché que iban a cambiar uno. No se ha sabido mucho de eso ¿Usted tiene información? No, pero supongo que no debe ser Piñeiro Que Piñeiro... No me quiero meter en eso, eh, Riquelme, Porque imagínese que van a decir que... Van a decir que no estamos analizando Van a decir que, que queremos que pasen las cosas <risa> Si soy yo no cambio a ninguno de los dos Por lo menos por ahora No, yo tengo récord de 1 y 1. No es que el equipo Mira, ha estado tan mal. Te voy a analizar esto, brevemente. perdóneme, pero es mi deber analizarlo, ¿verdad? Hoy a las 7 y 15 de la noche, techado te San Martín. Piñero le da la garantía al Duarte, defensiva, que no tiene ningún otro jugador de ese equipo. Le da la garantía al Duarte de manejar el balón. En el 70% de los casos, el tipo tiene la bola en la mano. Pierde pocos balones, es un tipo que tiene cierta seguridad en lo que está haciendo y por eso, aunque usted ve el resultado, Santana venía a encestar 92 puntos y encestó 73, porque Piñero es la diferencia defensiva. Además de su jugador alto, Cristian Herrera, que también defensivamente se, ha, se deja sentir en la parte baja. Entonces, Duarte tiene un buen conjunto, buen conjunto el tipo no es el jugador de 25 puntos no lo esperen, un día lo va a hacer pero él no es el jugador de 25 puntos él es el tipo seguro que maneja bien la pelota y que puede defender al que sea Así es. si le quitas esa defensa te van a necesitar 90 puntos 90 puntos del otro lado el caso de Kelvin Furcal un tipo que tiene 6'6, 6'7 6, estatura que lo hace 6'5, lo hace muy bien que puede tirar de, de distancia que puede poner la bola en el piso y que y que es un jugador que relativamente no es tan costoso, porque vive en el patio, puede... no tiene... necesitas un vuelo para traerlo. Yo creo que es una buena opción todavía, sobre todo porque tienen una victoria, una derrota. Pueden aguantar con ellos. Así es. Y destacar también, Junior, como comentábamos sobre el juego del pasado viernes, destacar la buena participación de Néstor Contreras con el Club Duarte. Los dos días. Que 18 puntos en ese partido. Te estoy diciendo, lo de Contreras... el máximo anotador, por el combinado del Duarte. Lo de Contreras es una cosa... Importante, debutó Wasley Paredes, el jovencito hijo de mi buen amigo Huáscar Paredes, que eh, tenemos una buena ¿Son relación. Ahí? Son de ahí también, del Cruz Santa... Del Club Duarte. Huáscar no? fue dirigente, jugador, gerente de equipos de la República Dominicana, dirigió a los indios, un tipo con un perfil de ser humano increíble, uno de los primeros jugadores altos del torneo superior con un nivel de educación impresionante Huáscar Paredes su hijo yo creo que es un legado importante para él que lo vea jugar en el mismo conjunto que él lo hizo con el un uniforme rojo que tiene una historia en este país, tiene un... recuerdos preciosos Wasley hizo dos puntos en pocos minutos siete minutos, yo creo que va a seguir jugando bien, Wasley va a es... ...a desenvolverse bien en la cancha. Así. Dame es. la cartelera de hoy, por favor, Riquelme. Vamos a ver los partidos para hoy, señor director. Oh, primero tenemos la tabla usted? de posiciones. Bueno, ¿Usted pues, está vámonos. loco por ver la tabla, verdad? No, no, no. <risa> todavía no. Vamos a ver la tabla de posiciones, señor director. Es que muy presenta. temprano Ahora para los lo que estamos cartel. arriba y para los que están abajo también. Es muy temprano para los dos. Ahí están los partidos... Baloncesto superior, bueno, ahí está la tabla de posiciones, buen, buen trabajo gráfico. Ahí está la tabla de posiciones con Santana 2 y 0, Máximo Gómez y el Duarte 1 y 1, y San Martín 0 y 2. Repito, que nadie se emocione arriba y que nadie se decepcione abajo. Todavía, ¿Apenas los partidos? No, y no solamente es que van poco tiempo, sino que parece que las cosas van a cambiar para San Martín, Máximo Gómez y Duarte no está mal. El Así torneo es. está muy equilibrado realmente para para que el fanático pueda disfrutar de este evento así es no, Y vamos a ver ahora señor director los partidos para hoy, ahora sí. a primera hora como vemos ahí el combinado del club Santa Ana como mencionaba Junior con 2 y 0 se enfrenta a San Martín con 0 y 12 partido será a las 7 y 15 de la noche y a segunda hora el combinado del Máximo Gómez se estará enfrentando al club Duarte ambos equipos con una victoria y una derrota o sea que uno de los dos hoy va a bajar ...y otro se va a quedar en la segunda posición... ...usted dijo eso el otro día y pasó... Sí. O sea, eh, ...esperamos ver a... ...hay muchas buen... cosas que yo he dicho que están... ...claro, usted calladito... <risas> ...esperamos en el señor que hoy vaya también mucha gente... ...ya no hay fiestas patronales, ¿verdad? ...hemos tenido dos buenas asistencias... ...en los primeros dos días... ...miércoles y viernes... y ...esperamos que hoy, que es el tercer día... ...aclarar algo sobre la televisión... ...nos preguntan por eso... Hoy vamos a conversar con el presidente de esta empresa que va a hacernos la visita al, al techado temprano y ahí vamos a ponernos de acuerdo cuáles serán esos partidos. Telenor siempre ha estado en la disposición de transmitir los partidos y todo lo que sea importante para esta ciudad. Telenor ha estado de la mano. Eh, pero recuerden que Telenor estuvo a cargo de las transmisiones, de las fiestas patronales, también de la parada del Bronx ayer, tuvo que ver con todo eso, su personal, parte de ese personal está en Nueva York también, de los que trabajan en la móvil, y están regresando para el día de mañana, eh, algunos de esos muchachos, o sea que podríamos tener televisión el miércoles, eso lo confirmaremos esta noche, si Dios, todopoderoso así, nos lo permite. Así es, y hablando, Junior, también del de mismo tema del torneo superior, una noticia positiva para el combinado del club Máximo Gómez, que ha anunciado es? a un nuevo refuerzo, que es Gary Johnson, si lo tenemos por ahí está, señor. 6-7 de estatura de la posición forward Gary Johnson que viene a aportar para el club Máximo Gómez ¿Qué te parece esa adquisición? Es muy bueno, te decía ahorita yo lo conozco, sé cómo juega es un tipo fuerte a pesar de que juega también de frente es un tipo fuerte él va a tener, va a tener realmente oportunidad de mostrarse ahí y un dirigente joven que también conoce bien el juego y solamente le falta terminar de aglutinar su grupo ¿no? de, de, de, de conocer a esos jóvenes que tiene ahí porque no todos los días podrá darle los minutos a todo el mundo O sea, el, el... no es tan fácil manejar 9, 10 jugadores y dejarlos contentos y ganar el partido es difícil Así es. Me, me informa mi amigo Jack Marcos Torres que está mirando el programa además en la ciudad de Nueva York eso es muy bueno que tengamos televidentes eh, que están del otro lado de la frontera Jack Marcos Torres, de los rieles, él es fanático de San Martín, porque tú me estás mirando así, él es de San Martín, él es de San Martín, y está contento con el movimiento de Terrence Shannon. Así es que precisamente de eso íbamos a conversar, tenemos un gráfico por ahí de Terrence Shannon, el jugador como te lo acaba de mencionar que se estará reforzando a partir de esta noche, llegó anoche, al club San Martín, por el aeropuerto ahí internacional está. del Cibao, el menor hizo una publicación donde decía John. quién quién ah perdón perdón perdón quién hizo esa publicación quién es el Community manager ah, tú San Martín. no sabe quién es decía Ok, okay no pero está bien como torneo dice Terrence Shannon y Adonis Santos debutan esta noche la información real es que Terrence Shannon debuta el refuerzo el, el, el flaco grande no porque ya Adonis es jugador nativo, ya estuvo un partido con el Samaritan, estado los dos partidos y, y como es nativo y todo eso, tú le diste repost, no, no tiene la culpa, pero en realidad es correcto. No, el, menor, el menor cantó de una vez, se limpió. No, el menor parece que está practicando karate por ahí, o boxeo, porque yo lo vi que ese cuadro que parecía a Chucky Chan cuando le dijeron algo, ¿Y Eso para, para lo que tú quieres. Yo dije, no, tranquilo, tranquilo de la ¿Sabe que el menor tengo. se ha hecho famoso aquí en este programa? ¿O oh, sí? Hay que sentarlo aquí para que la gente lo conozca Yo le puedo decir día. a usted dónde que se ha hecho famoso, de verdad En el San Vicente que le es famoso Con Roberto Santos Hernández Ahí es que él es duro y verdad, Yo no sabía eso Uy, ¿no? muchacho Él <risa> estudiaba ahí ¿Ya tú te graduaste, verdad, menor? ¿Ya? ya termina ahí, se la va a acabar Sí, porque es fuerte el menor Señor, tenemos que hacer nuestra última pausa, un par de bloques, un bloque con un par de comerciales importantes, un par de comerciales que a ustedes deben de interesarle, por supuesto a nombre de Negrín Motors, el dealer de la Presidenta Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, a nombre de Tienda La Suerte, la más completa tienda por departamentos, cambio en San Martín, dice producción que nos vamos a quedar aquí, que no hay tiempo, vamos a abrir la línea, qué piensa el público, el cambio de San Martín de Porres, Refuerzo nuevo para esta noche. ¿Mejoran las cosas? Yo creo que sí. Vamos a ver qué piensan ellos. 725-0505. Baloncesto. ¿Cuál es tu dupleta para esta noche? ¿Cuál es tu palé? Está difícil. Está difícil. ¿Cuál es la suya. hay es que siempre conmigo <risa> es... La, la, la primera cartelera ya la sabemos. No. Está de más No necesariamente. Si yo te puedo decir que, que yo no veo a San Martín tan mal hoy. No. Pero dime de tuya. Vete la mía. Que la mía... <risa> La mía a veces la gente no la quiere dice, asimilar Se niegan a aceptarla Y al final mañana es esa la que se da ¿Cuál es la suya? Siéndole sincero ne, no, no, porque, Y no porque estoy aquí con claro, usted claro, claro. Pero yo me voy hoy con mami y azul Máximo Gómez y Santana Esa es la combinación que a usted le gusta Toma en consideración que su pronóstico Tenemos una llamada ya Jorge Toma en consideración que su pronóstico Acaba de dejar atrás Al Club Juan Pablo Duarte y al Club San Martín que hace cinco años eran los clubes más grandes que había aquí en Baloncesto Superior. Así es. Eran los clubes más fuertes. Porque cuando usted hablaba de Baloncesto, decía Duarte y San Martín. ¿Te recuerdas de eso? Duarte y San Martín. Duarte sí. y San Martín. Pero gracias a Dios, a un trabajo que se ha hecho, Máximo Gómez Santana, cuando comenzó el torneo 17 y el 19, la gente dice, estos son. Pero eso no significa que sea así. Buenas tardes. Hay que tomar en consideración Duarte y San Martín. Saludos. ¿Cómo está, Júlio? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Eh, hermano, yo pienso que San Martín y Máximo Gómez hoy se hacen con la victoria. Es una buena palé, un buen palé. Eh, por, porque Santa Ana como que va más confiado, porque Cuando un equipo está muy adelante, es raro que juegue este partido con mucha intensidad. Eso es correcto. Yo también estoy de acuerdo en que la confianza es peligrosa. Gracias por tu llamada, es una tremenda llamada. ¿eh? Así es. Tremenda llamada, yo puedo garantizar que la confianza es dañina y el sábado cuando llegué a la práctica, eh, pude ver eso, pude ver eso en el equipo. Sin embargo, estoy pensando que Joan Núñez, que está mirando el programa, que conversamos mucho ayer, él está claro de eso. Hoy Santana tendría también una baja importante, un jugador que no va a estar disponible, es Juan Núñez, que... Juan la gente lo conoce como el que brinca mucho y tiene el, el, la cabeza sin cabello, ¿no? El número 12, no estaría, ese podría ser el factor. Ese es el que está en bien forma. El que está...